No que pensábamos, sino también para recoger qué pensaban, y en la medida que hemos logrado incorporar esas modificaciones a la estructura de las alianzas, yo creo que dan respuesta a, a su situación. El SUDE es el sistema universitario estatal. Eh, aglutina las 32 universidades públicas de Colombia funcionamos a través de una eh, presidencia hoy la tiene la Universidad Tecnológica de Pereira en cabeza del rectorio Fernando Gaviria estamos eh, repartidos en el país por regionales Podríamos decir que a partir de ahora eh, los estudiantes de las universidades públicas están matriculados en cinco universidades públicas simultáneamente eso va a significar que eh, Cualquier estudiante puede participar en cursos ofrecidos por otra universidad sin eh, un mayor número de requisitos y de exigencias, que cuando toman esos cursos en sus universidades de origen pueden homologar sus estudios sin ninguna dificultad, que pueden participar en grupos de investigación, o en, en grupos culturales, en grupos artísticos, en grupos de diferentes expresiones del conocimiento de las otras instituciones, utilizar los servicios de biblioteca y de bases de datos sin mayor eh, dificultad, no importa que no sean de su propia universidad participar en actividades de bienestar universitario, eh, participar eh, en diferentes actividades culturales, deportivas es decir, ahora podemos hablar de una red de estudiantes de universidades públicas de una red de profesores de universidades públicas, de una red de trabajadores de universidades públicas hemos iniciado las actividades conjuntas de las universidades públicas de Bogotá, la Universidad Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Militar Nueva Granada, el Colegio Mayor de Cundinamarca, y la Universidad Pedagógica Nacional, junto con el Instituto Tecnológico Escuela Tecnológica, nos hemos reunido para trabajar de manera mancomunada en defensa de la universidad pública para articular esfuerzos, para combinar iniciativas. El día viernes, sábado, eh, las eh, bibliotecas y bienestar universitario de cada una de estas instituciones organizaron una serie de actividades como galerías fotográficas, galerías de arte, talleres de títeres, talleres de escritura, presentación de obras de teatro, lanzamiento de libros, talleres de oralidad y de narrativa, entre otras, que permitieron a nuestros estudiantes en estas cinco instituciones circular por los diferentes espacios universitarios. Ciberos borrachones, compradores de buzones, por creer en el amor como somos, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama, por vivir en la ficción. Creo que esto incrementa el, el, el patrimonio, es decir, el patrimonio como un, universidad, pero también como ciudad. Es decir, es un aporte que se hace no solo ahí sí si a la comunidad universitaria, sino que esta alianza permite extender esos alcances y pues hacerlos como más tangibles, hacerlos más, más visibles. Pues nos sentimos como identificados con el SUDE y además pues la pedagógica está dando, está dando pues un paso importante en estas actividades y pues nos gusta bastante el deporte y esto es lo que más amamos y estamos contentos. Me parece positivo en el sentido de que se fortalecen lazos que a veces se pierden, ¿verdad? Entonces este sistema es positivo en la medida en que nos permite vincularnos con las demás universidades como hermanas. La segunda gran actividad fue la pedaleada, que salió de cada una de las universidades el domingo 23 a las 8 de la mañana y se arribó a la aduanilla de Paiva a las 10 y 30 de la mañana de ese mismo día. Hoy es un día de fiesta, es una gran celebración desde el ingreso de nuestros estudiantes en su jornada de bicicletas, mucha alegría, mucha vitalidad en, este, en esta celebración en el marco del idioma. Es, es muy agradable que se haya dado este encuentro, que nos llevamos unido y acercado como la gran familia que son las universidades públicas. Bueno, la actividad de conmemoración del Día del Idioma eh, que programó el sistema. Estuvo muy bien, fueron 24 horas con las universidades, eh, sus bibliotecas abiertas con diferentes actividades y pues el día de hoy estamos haciendo el acto de clausura eh, con un ciclo de recorrido que estuvo bastante acompañado y pues estamos en el acto donde se integraron todas las universidades y se demostró que sí podemos y que vamos a hacer muchísimas cosas más, un poquito más grandes, cada vez vamos a hacer más. Todos los equipos de bienestar trabajamos de manera mancomunada desde las universidades públicas para organizar este evento, para poder traer a nuestros estudiantes y poder dar inicio a ese gran convenio que firmaron los rectores para que las universidades públicas estén bien articuladas en el favorecimiento de todos nuestros estudiantes. La manera en la que la Universidad Pedagógica Nacional se suma a estas actividades es no solamente organizando y gestionando las presentaciones, sino también haciendo unos aportes culturales y digamos, dándole un lugar y un significado a lo que representa la cultura dentro del Día del Idioma, teniendo en cuenta que varios exponentes de, de, las, de las celebraciones del Día del Idioma pues, hacen unos aportes muy importantes a, a los discursos sobre las, las prácticas eh, de la cultura. Tengo una percepción muy grata del evento del día de hoy porque no solamente se está inaugurando la relación de todas nuestras bibliotecas de las universidades públicas, todos aquellos que somos de universidad pública en nuestros momentos de estudiantes tuvimos que pedirle a un amigo que en a sacar de libros. hoy tenemos la facilidad que todo estudiante de universidad pública pueda con su carne ir a cualquier biblioteca y hacer uso de ella también pues la, la, la articulación en materia de investigación pero lo que nos ha atrás de este momento es que en materia deportiva nos estamos articulando el día de hoy Realizamos la final del torneo del festival de ajedrez que desarrollamos las universidades públicas. En cada institución se desarrollaron torneos internos y el día de hoy fue la gran final. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que se unan a las próximas convocatorias de actividades por parte del en Bogotá. No falten que van a estar buenísimos es muy importante que todas las universidades, nuestros estudiantes, público en general, no se pierdan todas las actividades del SUDE. El SUDE es para todos.